Hoy nos invitó a rodar el equipo Strongman, campeón de la Vuelta a Colombia del año pasado. Esta es la marca del ciclismo, blanco y negro. un trabajito de resistencia y al paso tranquilo, normal, ¿viste? Entonces ahorita más a subir a Margaritas, que está más o menos sobre 3.000. Lo que más lo va a ir ayudando es el que haga ascensos como el de Margaritas, como la Cuchilla, de Tierra Negra. Apenas empezamos el ascenso, empieza a declinar, o a sea, quedarse un poco rezagado pero es muy normal. Si se pone a subir al paso de ellos, hacer una cosas adelante y le toca bajar. Entonces, a su paso y a su ritmo. Definitivamente mucho por aprender, mucho por crecer, y todos los días como una lección de humildad. Siempre hay que aprender de los que uno menos espera. Muy rico, estuvo muy rico. El problema es que está haciendo mucho frío.